Bienvenido al canal Security. ¿Alguna vez te has preguntado cuánto sabes realmente sobre ciberseguridad? ¿Estás tan a salvo como crees? En este canal te explicaremos un poco sobre la seguridad de internet y de cómo puedes protegerte ante posibles ataques cibernéticos. En concreto, hablaremos sobre estos cuatro temas. Phishing. Estafa y extorsión. Cómo configurar la seguridad en tu cuenta de Google. Y por último, en qué consiste un borrado seguro. También podrás encontrar información sobre las fake news y en qué consisten.